Las autoridades colombianas frente al Bitcoin deben primero preocuparse en entender cómo funciona y qué repercusiones está teniendo sobre la economía, pues es obvio que la gente lo está considerando como una alternativa de inversión. Y más allá de ella, la tecnología de blockchain que tiene muchas aplicaciones en todos los sectores de la economía debe ser considerada por el gobierno. Muchos gobiernos, entre ellos bancos centrales y bancos comerciales, están usando la tecnología blockchain porque ven en ella una oportunidad para hacer más eficientes los procesos y las transacciones más rápidas y menos costosas. En ese caso, vemos que la tecnología está disruptiva está siendo disruptiva con diferentes sectores económicos, entre ellos el financiero. Ya sabemos y es muy bien conocido que la tecnología blockchain le hará al sistema financiero, o de hecho ya le está haciendo lo que internet le hizo al periodismo. En ese caso, el gobierno lo que debe hacer es entender esa tecnología y establecer un marco regulatorio claro para que la gente la entienda y puede, se pueda proteger al inversionista frente a ella. En este caso, también es importante que esta regulación no tiene por qué ser restrictiva ni volver al Bitcoin ni a las criptomonedas como algo ilegal, sino se deben incorporar porque seguramente en un par de años todas las personas estén utilizando criptomonedas para hacer sus transacciones en el día a día.